Hola queridos amigos, muy bienvenidos Bueno, bienvenidos a la cocina Ok, para empezar le vamos a agregar Aceite mazola Ok, bienvenidos A, a nuestro procedimiento de nuestra cocina Muchas gracias por estar Acá presentes, se les agradece mucho Y bueno, este, en este momento vamos a En este momento pues bueno Bueno, le vamos a agregar una taza, bueno, un poquito más de una taza de jamón. El jamón, pues bueno, lo tenemos acá cortadito en cuadritos. ¿no? Acá en cuadritos. Venimos y le damos ese sabor. ¿no? Para no hacer tan largo el video, ya lo tengo ya, ya este, preparado. Ya solo nada más de... De entrarle a, a, a nuestro sartén. ¿no? Para no hacer tan largo nuestro directo. Para no alcanzarlos para no aburrirlos. Y también les quiero comentar que si... No tienen chícharos Lo pueden reemplazar Lo pueden reemplazar Le pueden poner ejotes Muy bienvenidos a la cocina A cocinar con Tito el Chef y más Ok, ahorita pues bueno Les voy a mostrar una pequeña receta Y esta receta pues bueno es Muy fácil, muy sencilla A la manera que la vamos a hacer Recuerda que bueno pues tú la puedes preparar esta receta se puede preparar de una y mil maneras pero este será el proceso que yo les voy a mostrar en este momento es a mi manera a mi estilo esta receta pues bueno es a mi estilo ok bueno vamos a ver le damos acá el pequeño proceso para que este jamón se nos cocine okay. le subimos un poquito a la lumbre para que esto se nos cocine este algo rápido no es necesario el, el jamón pues bueno como ven ya está semi cocinado ya no es necesario que lo mantengas allí por mucho tiempo solo nada más lo que necesitamos pues bueno es ese sabor y ahora pues bueno estoy cocinando en este, en este sartén porque el otro, pues bueno, siento que ya me está fallando. Se me está pegando la comida. Así es que bueno, ya le buscaremos un reemplazo. Ok, le damos allí ese rico sabor. Lo que queremos es que este, el aceite que está acá. Despida ese, ese sabor. Para cuando le agreguemos el arroz. El arroz, pues bueno, lo puedes hacer. Lo puede, bien lo puedes tener ya semi cocinado con con vegetales y todo eso, no hay ningún problema y también lo puedes tener en arroz blanco que aquí lo mismo lo puedes preparar pero lo único es que ya tienes que agregarle más ingredientes más sazonadores y como sabes de que la, la comida este tipo de comida pues es hecha con, con soy ¿sá? y según como sea si tú tienes el arroz blanco se te va a llevar más se va a llevar más el eh, eh, sazonador, más este, salsa soya y todo eso se llevará más tiempo bueno, más le tendrás que agregar más salsa soya porque bueno, este, no tiene ningún sabor, ningún colorante ningún sabor y todo eso otra cosa también si tú ya lo tienes semi semi preparado como por ejemplo, tú habías preparado algún arroz frito le pusiste a, este vegetales y todo eso no hay ningún problema, amigo. No lo eches a perder. Busca la manera como ingeniarte una receta. A modo de cambiarle sabor. Si no quieres comer lo mismo. Porque muchos, pues a veces dicen, no, que bueno, pues que comer lo mismo nuevamente. Ya comí arroz en la mañana. Ya comía arroz en la cena noche. Y, y ahora, pues bueno, este. Volver a comer lo mismo. No, no se preocupen. No lo tiren tampoco. Búsquenle una manera. Una manera. Qué bueno que les va a quedar delicioso. Aquí ahorita, pues estamos buscándole este rico sabor, rotizando este jamón. Y esto nos va a quedar delicioso, ya verá. Para las personas que bueno porque no les gusta así comer la, la pura carne y todo eso, entonces pues búscale algo variado. Porque muchos pues bueno, me han dicho no que bueno, no me gusta el arroz, el arroz con, con camarones y todo eso. Ok, ahorita le balanceamos, le buscamos esta manera. Porque a muchos pues les gustan los camarones, a otros no. Y, y a esto pues tú quieres le puedes agregar camarones, le puedes agregar eh, una inmensidad de cosas. Este, pero ahora lo estamos haciendo así. Ok, ahorita en este momento le vamos a agregar el ajo. Ajo, mira. A mí me gusta usar siempre todo fresco. Ok, tenemos el ajo que agarra ese rico sabor. Y si no tiene jamón así, para poderlo cortar en cuadritos, no te preocupes, le puedes agregar del otro jamón. Solo que el otro jamón, pues bueno, se hace como pelota o cuando como está delgadito y se pega, se te hace, se hace, se pega. Solo que se cocina más rápido por estar acá en vivo y en directo. Bienvenidos a cocinar con tito el chef y más. ok mira, me encanta cómo se ve ese, ese jamón, mira se ve doradito parejito y se ve delicioso muy delicioso ok teniéndolo así venimos y le vamos a agregar la piña la piña pues es fresca también mira aquí la tengo eh, tenemos una taza de piña la piña es fresquecita eh, a mí lo más pues bueno me gusta siempre lo, lo fresquecito y todo eso mira, le agregamos la piña Y yo pues bueno, yo lo voy a preparar con arroz blanco. Si tú, esto, esto tú lo puedes preparar también con arroz de color y todo eso. Este, no hay ningún problema. disculpe si no los, si no los leo. Ahorita pues bueno, estamos preparando acá una receta hawaiana. Para nuestros amigos que bueno, pues que no les gusta así comer el, la pura carne y bueno, pues les gusta le gusta pues algo pues que sea balanceado y como ven el jamón es carne también pero ya este ya pues bueno va un poco más diferente y el sabor pues bueno lo lleva diferente pero es de animal la misma manera que okay, ahí lo llevamos y ya se va sintiendo el aroma amigos Ya se va sintiendo ese aroma. Mmm. qué rico huele. Y como les comento amigos. Acá tengo el arroz blanco. Que el, el que le voy a agregar. Porque lo voy a hacer con arroz blanco. Así pues bueno. Lo prepara a, a tu a tu estilo, le das el sabor que tú le vas a agregar y si no tienes chícharo lo puedes reemplazar, lo puedes omitir le puedes agregar otra cosa que sea verde y mira qué bonito se ve mira qué bonito se ve esa consistencia allí de colores y le vamos a ir a que se despida un poco más a que despida un poco más el sabor de la piña con el jamón, así para que nuestro arroz y a esto también le puedes prepar, puedes prepararte una salsita especial para te puedes preparar una salsita especial también, pero yo pues bueno este lo quise hacer lo más breve posible, no preparé la salsita para pero de piña puedes prepararte tu salsita de piña también para ponerle a esta receta pero en la próxima pues bueno me voy a tomar más el tiempo para hacerles esa, esa salsita de piña ahora pues bueno la quise hacer así breve solo que los sabores los saborizantes no los van a fallar eso sí los van a, a quedar a la perfección mira cómo se ve si tú ya has comido esta piña este este tipo de receta así amigo si tú ya la habías comido bueno déjame ahí este déjame ahí tu comentario y dime mira yo ya comí esa receta y bueno y díganme ahí qué les pareció qué les pareció porque es sabrosa Que la tenemos así ok le vamos a ir a este le vamos a ir agregando la zanahoria porque también lo vamos a hacer con vegetales diferentes también tenemos la zanahoria porque si tú preparas un arroz le pones algo otro tipo de colorante otro tipo de vegetales es obvio que le vas a agregar zanahoria y mira llevamos esos colores y el jamón y bueno esto no es necesario que le agreguen mucha mucha salsa porque ya el jamón pues bueno ya contiene sal ahí pues solo lo que vamos a buscar es el sabor para el arroz También le puede, este, como te comenté, le puedes omitir los chicharros. Este pejito verde que va acá, pues bueno, es ejote. Así que no vaya a pensar que bueno pues que ya algún otro tipo de basura lleva. Este es un pedazo de ejote porque lo vamos a reemplazar. Los chicharros los vamos a reemplazar, le vamos a agregar ejotes. Okay. ok ahorita le vamos a le vamos a agregar los ejotes, y siempre pues bueno como ven lo llevamos siempre paso por paso las cosas que son más duras las vamos agregando luego luego después y estos pues son los ejotes, que lo puedes ocupar como chícharos y todo eso si no tienes chícharos lo puedes reemplazar Muy bienvenido queridos amigos, muchas gracias por estar por acá y disculpen si yo no lo leo. Pero, acá pues bueno, estamos compartiéndole esta receta muy breve. Es un procedimiento pues bueno, muy fácil, muy económico y sobre todo pues lo puedes hacer en poco tiempo. Y esto lo voy a hacer con arroz blanco para los, nuestros, nuestros amigos que vienen llegando por el momento. Eh. También lo puedes hacer con arroz de color. Ahí a nuestro arroz, pues bueno, luego cuando lo pongamos, lo agreguemos acá este al sartén. Le vamos a dar un poquito de color. Mira acá mi cocina tiene un aroma delicioso. De todos esos estos sabores que están acá en incluidos en el nuestro sartén acá pues solo lo que vamos buscando es que nuestros este se sofrían se un poco que ablanden un poco aunque ya ya ahorita pues están listos para agregarles solo lo que yo quiero pues ahorita de que estos sabores se agreguen ok ahorita venimos con nuestro arroz también a esto si tú si tú quieres, le puedes, lo puedes preparar con huevo, puedes agregarle allí un, unos huevitos y no hay ningún problema, te queda delicioso. Ok, pero eh, en este momento lo vamos a preparar así, así simple para nuestros amigos que les encanta el estilo pues de comida vegetariana. Mira. Solo que esta pues bueno va con jamón y todo eso. Ok, lo agregamos lentamente, mira. A veces el arroz pues incrementan siempre pues tú le pones cierta cantidad al final pues te sale más porque da abundancia aquí le vamos a ir agregando el color que le vamos a agregar que le vamos a dar bueno que tengo otro poquito más de arroz por acá se lo vamos a agregar tiene un aroma delicioso ok, a este arroz pues bueno le vamos a agregar un poquito de un poquito de este colorante caribeño, curry un poquito nada más por el color no sale Para que no tenga pues bueno un color pues bueno este muy muy fuerte ¿eh? vamos a dar un medio color ok y ahorita pues acá le vamos a agregar las la salsas que le vamos a agregar y como ven, este tipo de comida, pues bueno, es al estilo chino. Y le vamos a agregar nuestra salsa soya. Ok, teniéndolo así, le vamos a agregar de esta salsa. Eh, también le vamos a agregar un poco de salsa perry con de showing que le vamos a agregar un, un poco de esta y también le vamos a agregar un poquito de esta salsa esta salsa le da un rico sabor también y como ven, pues bueno, este, para que ese arroz blanco agarre ese, ese sabor. En este tipo de sartén no se puede saltear. Pero porque el otro sartén que tengo ya está teniendo problemas y bueno, este, así que, bueno, lo vamos a descartar. Y vamos a conseguir otro diferente. Bueno, así de ese, de ese estilo, pero le vamos a dar, necesita pues un reemplazo. Y mira como cómo lo puedes ver. Y este pues es, es del arroz, este, es arroz corriente. Pero si tú tienes arroz integral lo puedes hacer con arroz integral. Solo pues que se lleva menos tiempo y lo prepara más rápido. Todo eso. Ok, vamos a probarlo como va. Vamos a probarlo de sabor porque si necesita un poco más de sabor se lo agregamos ahorita. Está delicioso. Deliciosísimo, ¿va, amigos. Y sin necesidad de muchos, de muchos ingredientes. ¿sí? Nada más con tres ingredientes. Y de vegetales, pues bueno, le agregamos allí. Lleva ejote. El ejote, pues bueno, porque le hemos reemplazado por los, por los chicharos. Si no tienes chicharos, no te preocupes. agrega ejotes porque en mi familia pues bueno no le, no le gustan mucho los chícharos yo busco la manera de reemplazárselos así es que bueno lo he puesto ahí este ejote y le hemos agregado zanahoria lleva piña lleva jamón y el jamón pues bueno lo cortamos así en cuadritos A esto, si tú quieres, pues le puedes agregar este cilantro, no hay ningún problema. Y yo, pues bueno, tengo acá escalios de mi Garden ya. Mí. Le vamos a agregar, le vamos a agregar de esto, escalión, conocido como los cebollines. Y si les gusta esta receta amigos, no olviden ahí dejarme su like. Ok, le vamos a agregar un poquito, un poquito más de curry para que le dé un poquito más de color. Una pizquita. Esto ni, ni sale. Eh. Por más que lo cante, ya no sale. Nada más por darle un poco de color. Miren que esa piña está desparciendo un aroma y yo ya se los había prometido que bueno pues que les iba a preparar un arroz con piña entonces me dijeron estamos pendientes en el arroz en piña en la receta de la receta china que les compartí de último pues de un arroz de un arroz con camarones que les había preparado les dije el próximo video que les prepare un arroz viene un arroz con con piña ya está listo ya está listo ahorita pues lo que falta es servirlo a nuestro plato y ya y llamar niños a la mesa y miren nada que se desmeluzó el jamón mira quedó bien redondito bien cuadradito mira Y es así de fácil, mira amigos. Ok, y esto pues se puede decir que ya por cuenta estuvo. Hoy oh, nuestros escalones los vamos a agregar, mira, así en pedazos grandes. Así es que hasta brincan a caer por otro lado. Están contentos porque van para el, para el sartén. ¿no? Y se los pusimos así en pedazos grandes. Y esto ya estuvo amigos, Mira. Qué delicioso se ve. A ver, ¿qué les parece la receta? Es algo muy sencillito. ¿eh? Es algo muy sencillito. ¿Qué, le vamos a dar un momentito para que no para que el escalión pues un poquito, pues, eh, vamos a chequear cómo están los ejotes, porque los ejotes, pues, a veces son más duros. No, ¿eh? ya están perfectos. Ya no volvieron por otra. Quedaron súper blanditos ya. Y ahí está nuestra receta ya, ¿eh? súper fácil súper económica ok ahí la tenemos apagamos nuestra estufa súper fácil ¿eh? ok quiere ver cómo se verá en nuestro plato Vamos a servirlo a nuestro plato mágico. Mira, ¿qué te parece? Esa consistencia de colores y sobre todo pues a pasos básicos. Es una receta pues bueno a mi estilo. Mira. Acompañado de ese rico jamón y esa piña bueno que no se, no se puede ver de ahí quedó muy lejos okay. vamos a ponerlo así para que lo pueda ver mejor esto si tú tienes cilantro pues le puedes poner cilantro no hay ningún problema pero acá lo tenemos lo más común y yo sepa que a muchos les encantará Así es que bueno, se lo recomiendo, prepárenlo en casa, que sé que les va a gustar. Este ha sido el proceso de esta, receta, de esta receta muy fácil. Fácil y económica. ¿Y qué te pareció esta pinta? Mira amigo? Mira qué delicioso se ve. Esta receta es de lo más fácil, de lo más sencillo que se, que, que tú puedes, puedes, bueno, te puedes tomar tu tiempo, lo puedes preparar en poco tiempo, mira. Era un arroz blanco y mira, lo convertimos un poco amarilloso, mira, con todos esos colores que le hemos agregado y en pocos pasos. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado, creo pues que lo voy a dejar acá con este corto y pequeño vídeo muchas gracias se les agradece mucho gracias por haberme acompañado y muchas gracias por esas manitas que me han dejado nos vemos pronto amigos bye bye